Caizo, hola a todos, soy Ander Alonso Pastor, yo soy de Cizur Mayor. Actualmente vivo en, vivo en Lima, donde soy profesor a tiempo completo en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Vivo ya en, en Perú seis años, ya estoy, tengo mi familia, ya estoy casado con una peruana, tengo un hijo navarro-peruano y bueno. Eh, lo que más he hecho yo de Pamplona es, sin duda, poder salir con la tranquilidad, con mis amigos, a dar un paseo, a dar una vuelta, disfrutar de la comida, disfrutar de la naturaleza y, bueno, en general, eh, como todo emigrante, siempre se echa de menos el hogar, ¿no? Muchas gracias a Next Navarra por la invitación y espero verlos pronto. ¡Hazte Next!